Bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una noticia muy interesante de la mano de Coca-Cola, la legendaria compañía de refrescos con más de 100 años de antigüedad, también se suma al metaverso y a los NFTs realmente ya cumplen un año y están lanzando una nueva tirada aquí tenemos que Coca-Cola celebra su primer aniversario en el metaverso con artículos coleccionables en el día internacional de la amistad y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo llevarnos los próximos drops ya que en octubre y noviembre vendrán nuevos drops gratuitos para todos los poseedores vamos a ver todos los pasos que debemos seguir para hacernos con uno de estos NFTs, así que si te gustaría verlo te animo a que te dejes un buen like te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que estamos subiendo y compartiendo muchísima información de este tipo, como siempre tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en especial me gustaría agradecer a nuestro colega y administrador del canal de Telegram Javier que me ha pasado estas noticias y hemos podido localizar dónde comprar estos NFTs. La asociación de Coca-Cola en este caso es con Polygon Studios, la cadena de bloques lateral que tiene Ethereum para abaratar los costes de transacciones, etcétera. Esto es muy positivo para esta cadena de bloques también, que se está asociando con marcas tan potentes como lo es coca-cola la verdad es que es una forma de llegar a muchísimas más personas que al final es lo que nos interesa dentro del mundo de las criptomonedas y demás tenemos la noticia en diferentes fuentes siempre recomendamos criptonoticias porque son muy buenos tienen información de primerísima calidad nos dice que coca-cola se suma a la fiebre de los nfts con una colección de ethereum realmente está en la cadena de matic como ya hemos indicado y aquí podemos ver algunos de los nfts que van a regalar tenemos por un lado la caja de la misión que es una representación de una máquina expendedora de Coca-Cola del año 1956. El exterior de la expendedora tendrá símbolos relacionados con la amistad y dentro de la caja estarán otros tres tokens también tenemos esta cazadora que se ve que utilizaban anteriormente la chaqueta inflable personalizable de coca-cola te dejaré todos los artículos abajo para que sigas investigando por tu cuenta y si vamos a la página web oficial para poder reclamar los nfts si tenemos ya alguno de coca-cola en nuestro caso nos dice que no lo tenemos y por esto no podemos reclamarlo de forma gratuita pero te saldrá aquí directamente el botoncito para que puedas reclamarlo esta es la web oficial de los nfts de coca-cola con toda la información es la que te recomiendo aquí tienes también los nfts oficiales puedes ver exactamente cuáles son y cuáles son los que van a venir en noviembre etcétera Preguntas frecuentes, etcétera. Muchísima información de primerísima mano. De hecho, tenemos aquí también para ver la colección en OpenSea. Aquí es donde lo vamos a poder comprar si queremos. Nosotros queremos hacerlo, pero como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Para ello, como ya hemos dicho, está en la cadena de bloques de Matic y para poder acceder y comprarlo necesitamos tener Ethereum envuelto. Y además, con el método que te vamos a mostrar a continuación, ya que lo vamos a hacer directamente con la billetera de Metamask te vas a ahorrar la comisión de Ethereum, vas a aprender una cosa que probablemente no conocías y te va a resultar seguramente muy interesante, por la cual te pido que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta y sobre todo si te sirve y te ayuda a ahorrar en comisiones. Así que nada, vamos a ello. Simplemente debemos abrir nuestra billetera de Metamask, puedes hacerlo con otras billeteras compatibles con Web 3.0, pero en nuestro caso lo estamos haciendo directamente con Metamask. Tenemos varios tutoriales y demás en el canal en el cual te Explicamos cómo funciona paso a paso, muy sencillito y muy práctico. Para ello, tienes aquí directamente, sin pasar por ningún puente ni nada, el botón de canjear. Clicamos en esta opción y seleccionamos la criptomoneda por la cual queremos intercambiar. Haremos un swap. En este caso, queremos intercambiar Matic, que es lo que tenemos, es la moneda nativa, por WETH, es decir, sería Ethereum envuelto. Pues bien, aquí tenemos que por la cantidad de 20 Matic nos van a dar 0.01 Ethereum envuelto en la cadena de bloques de Matic. Le damos a canjear, siempre revisa todo esto muy bien. Ya tenemos la transacción completa y tenemos esta cantidad de Ethereum envuelto en nuestro balance. Ya solamente nos quedará seleccionar uno de estos NFTs, el que nosotros queramos, y comprarlo directamente intercambiando este Ethereum envuelto. En nuestro caso vamos a seleccionar uno de ellos, vamos a ver este que tenemos por aquí, y le vamos a dar a buy now. El precio es de 0.005 que son $8.85. dólares le vamos a completar, debemos firmar y autorizar la transacción desde nuestra billetera de metamask, le decimos que ok. Y ya tenemos la transacción realizada, tenemos ya este NFT en nuestra billetera. Con esto ya tendremos un NFT para próximos drops, para poder llevarnos regalos y novedades totalmente gratis, aquí tenemos algunos de ellos como ya hemos indicado anteriormente. La verdad es que los diseños, como era de esperar, de Coca-Cola son espectaculares. Te hemos comentado ya que tienes aquí las preguntas frecuentes y de todos modos cualquier tipo de duda o sugerencia te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios o también tienes nuestro canal y grupo de Telegram. Tanto yo personalmente como cualquier administrador del grupo Estaremos encantados de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir. Espero que te haya gustado y servido esta información, sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, te agradezco muchísimo que te dejes un buen like, que te suscribas, es completamente gratis. Algo tan pequeño para ti es enormemente grande para nosotros. Nos vas a ayudar muchísimo a posicionar y que este vídeo tenga más alcance. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.